Para nada, para nada. Nosotros no nos la ganamos fácil como muchos creen. Eh, entrarse a los cementerios en horas de la noche o a la madrugada implica sacrificio para nosotros. Dejar a nuestras familias, en ocasiones, y hablo en título personal, en ocasiones dejar a mi familia, eh, exponerme a muchos riesgos porque eso nos está bien visto por algunos sectores de la sociedad y podemos ir a prisión por esto, por meternos en un cementerio a horas de la madrugada y ser acusados de sacrílegos de tumbas. Todo lo hacemos pensando en usted, en su beneficio, pensando en llevarlos siempre a la felicidad y el mejor resultado en el trabajo que usted nos encomiende. Si usted quiere una amarre de amor, un hechizo, un conjuro, un ritual, un endulzamiento de pareja, nos puede contactar desde cualquier parte del mundo. No estoy yo solo, es un equipo de colaboradores que trabaja constantemente las 24 horas del día para ustedes. Ya conocieron nuestros altares, conocieron el templo luciferino en donde hacemos amarres de amor, reales, verdaderos, con muñecos vudú como estos, como los que vamos a hacer en la noche de hoy en este cementerio. Mi WhatsApp, el más 57 para los que estén fuera de Colombia, más 57, 320-696-2816, o el 315-630-4823, atrévete ya, y deja de sorprender.